Aquí estamos para conocer el proyecto de Alejandro San Nicolás Medina. Alejandro, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Fenomenal. Bien. bien. Aquí intentando descubrir de qué va este proyecto de 3D Medic Chain, plataforma colaborativa de diseños 3D, validados y trazados con tecnología blockchain. Cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, este es un proyecto que surge de la idea de que hemos estado desabastecidos a nivel de equipos de protección, tanto la ciudadanía como el personal sanitario, eh, no solo en España, sino casi a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, es una idea que surge como respuesta a una necesidad, sobre todo, de abastecimiento just in time, just in case. Es decir, en cualquier momento... Eh, ...para poder hacer frente a los efectos de la pandemia o de cualquier crisis tanto sanitaria como coyuntural... ...porque hoy es una crisis sanitaria, mañana no sabemos qué tipo de crisis va a poder suceder, ¿no? Uh -huh. O sea que la idea es trabajar nuestra resiliencia, ¿no? Resiliencia, mejor dicho. Sí, sobre todo eh, está claro que a muchas organizaciones y personas estos temas de las crisis les en sin un plan de riesgos o, en un, o un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues posiblemente eh, cuando nos ha entrado el pánico y necesitábamos equipos, eh, ha sido tarde, pero no solamente a nivel ciudadanía, sino también a nivel institucional. Y estamos viendo día a día en prensa pues dos tipos de catástrofes. La primera es que el personal sanitario es el principal afectado en la crisis del coronavirus a nivel de infecciones por porcentaje, eh, Incluso por afecciones, infecciones y fallecimientos. Y lo segundo que estamos viendo es un tema incluso más preocupante, que es la falta de transparencia administrativa en los procesos de compra y adquisición de material. ¿Qué está sucediendo? Pues que con las urgencias lo que está pasando es que se está comprando material eh, con muchísima velocidad, pero sin unos criterios específicos de calidad en la compra y en la validación del producto. Entonces, intentamos resolver esas esas tres patas. La primera, intentar trabajar con diseños homologados, que la plataforma permita que tanto la ciudadanía como los, los sectores sanitarios y de investigación trabajen la homologación de los planos de impresión o de fabricación futura de los equipos de protección. La segunda parte que estamos intentando atajar es el problema de fabricación, tanto eh, a nivel deslocalizada como masiva. Es decir, intentamos integrar a la ciudadanía eh, que tiene capacidad de imprimir y a los colectivos, incluso makers, en la, en la impresión descentralizada, e incluso las industrias que han tenido que paralizar su actividad, que puedan entrar a trabajar eh, la fabricación masiva y la logística masiva en, en cualquier territorio. Es decir, el proceso estaba un poco pensado en el caso España, porque es el que nos tocaba y porque es un proceso eh, de investigación e de innovación que surge a través de una iniciativa de la Comunidad de Madrid en un hackathon pero que la, la idea está madurando hasta tal punto que estamos ya en la fase incluso ya de implementación. ¿no? Entonces entiendo que se utiliza esta tecnología, el blockchain, para un poco la confiabilidad ¿no? de esos diseños. Claro, estamos viendo que muchas de las preguntas que se están haciendo tanto a los consejeros de sanidad como a los ministros de sanidad se están preguntando dónde han adquirido las mascarillas y por qué la tasa de error en la compra es tan importante. Nosotros lo que intentamos al, al implementar la tecnología blockchain… Básicamente son tres objetivos. El primer objetivo es la transparencia. Tú puedes ver el proceso de fabricación de la, de la mascarilla o del equipo, porque esto, veremos que en un futuro se puede llevar a cualquier tipo de, de sector de educativo, sociosanitario. ¿no? El segundo, aparte de la transparencia, es que el, la plataforma de pagos o, o, o crowdfunding futuras, tokenizable. Puede haber eh, un sistema de, de gestión y de, y de economía. Y luego la tercera, no solamente es que sea tokenizable, sino que esto puede llegar eh, incluso a ser un, un modelo de gestión de empresa y económico eh, más de, de microemprendimiento. Es decir, si tú tienes un, en cualquier parte del mundo, tienes luz y acceso a internet, suficiente con que tengas un móvil ya puedes empezar a implementar tecnología e impresión deslocalizada. Tú con que tengas una impresora y luego lo que veremos sobre todo es que habrá mucho menos en algo, en la impresión deslocalizada sobre todo en comunidades de difícil acceso, yo nunca me gusta decir zonas rurales, sino me gusta decir zonas eh, cuya logística es un poco más compleja, ¿no? y esto no tiene por qué ser eh, tanto rural, sino que puede ser incluso eh, comunidades muy ricas, pero que tengan eh, una difícil accesibilidad, puede ser desierto, puede ser montaña, puede ser selva <risa> la selva vive fenomenal, pero evidentemente a veces llegarles un equipo es mucho más caro que se lo impriman allí entonces eh, es aplicable Como bien dice, no solo al sector Sanitario, que es lo que ahora nos preocupa Sino a otros tantos sectores, ¿no? Todo lo que tenga que ver con, con impresión de este tipo O diseño de este tipo Sí. Eh, bueno, una de las, de las aplicaciones realmente Que tiene la plataforma es Sobre todo tiene una visión bastante futurista De lo que es un, una crisis Nosotros no queremos trabajar solamente en, en formato crisis Porque evidentemente lo que nos hemos dado cuenta es Que la variable geopolítica es súper importante Y no podemos estar dependiendo de lo que son proveedores eh, a nivel mundial, porque cualquier tensión política puede provocar pues que haya un problema de, de oferta y demanda, sino que lo que tenemos tenemos que intentar es que haya dos soluciones. La primera es la impresión descentralizada y luego la aplicación a otros sectores, lo que nos hemos dado cuenta, que es que tú, por ejemplo, mañana tienes un, un problema eh, porque te ataca una enfermedad y necesitas una prótesis y posiblemente la fabricación y homologación de prótesis. Eh, si hemos aprendido en el sector más crítico, que es eh, integrar comités de ética asistencial, comités médicos, comités científicos o comités de ingeniería, los hemos integrado en el proceso de homologación de un material sanitario, pues si hemos aprendido a agilizar ese proceso, ...podremos hacer lo mismo con material sociosanitario, prótesis, etcétera. Pero incluso más, imagínate, el, no sé si tienes hijos, el colegio de tus hijos... ...que necesite mañana o equipamiento o equipamiento de protección... ...tanto, imagínate, para la explicación en infantil con elementos eh, fungibles... ...o la eh, aplicación en bachillerato con la física, enlaces moleculares... ...o incluso otro sector que tiene muchísima aplicación y que se va a ver muchísimo... ...con este eh, tipo de virus, es el sector de los drones... Los drones se pueden fabricar en, en impresoras 3D. De hecho, hay un montón de ejemplos ya en Internet de dron fabricable. Y resulta que una de las aplicaciones que pueden tener los drones es la fumigación y eliminación de virus vía aérea. Por, por, por el. Eh, eh, Naves no tripuladas, ¿no? Uh -huh. eh, es súper interesante lo que nosotros estamos proponiendo porque al tener una plataforma que permite integrar la colaboración ciudadana a nivel de investigación y diseño, las ideas, la homologación de ideas y luego la fabricación en masa descentralizada y transparente, para nosotros eh, creemos que en la misma solución damos respuesta a diferentes elementos, tanto en la crisis del, de la COVID uh -huh. como eh, futuras Necesidades de la sociedad. Realmente es esta, sí, no tiene por qué venir una crisis, eh, plataforma social. Claro, claro. Sí. ¿Qué queremos? Eh, por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros para esto? Más que. Um, podríamos necesitar financiación, es evidente que esto vale un dinero, pero lo que intentamos eh, y una de las condiciones que vamos a ponerle a la plataforma es, es el condicionante que sea eh, código abierto. Para que nos apoyen las comunidades, sobre todo para que nos apoyen en el nivel de seguridad, ¿no? Es decir, si nos, si nos eh, piratean la plataforma, lo que van a piratear son los diseños en muchos casos. Claro. porque eh, Y al ser el código abierto y tener un poco el apoyo de las comunidades que, que apoyan código abierto y la descentralización y la transparencia, yo creo que ahí vamos a tener bastante apoyo de la comunidad. Y lo segundo, que esto es responsabilidad social corporativa. No se trata de que las organizaciones en un periodo eh, específico económico tengan que sacar beneficio claro. Tú eres 3M, tienes una patente en una fabricación y cuando se necesitan 5 millones de mascarillas porque va a, va a morir 100, 200, 300 mil personas, no se te ocurre sacarle un beneficio económico a eso, se te ocurre... Eh, Trabajar y transponer todo eso a tu, a tu responsa, responsabilidad social corporativa. Y luego otro aspecto fundamental de meter la investigación dentro de la plataforma es que con la generación de nuevos materiales reciclables apoyamos la economía circular. Puede ser, a día de hoy, las empresas de eh, recogida, eliminación, destrucción, controlada de todo lo que son los PVC de impresión y, o los plásticos y en un futuro, si los materiales son reciclables, el, la futura reintroducción de estos materiales a través del reciclaje en el nuevo proceso productivo. Si tú hoy tienes una mascarilla o tienes un elemento que, que tienes que almacenar, es mucho más caro el almacenaje que el reciclaje. Pues en un futuro, si trabajamos el aspecto de los materiales, eh, sería muy bueno que se pudieran reciclar, eh, trabajaríamos la economía circular. Entonces, está todo pensado un poco en responsabilidad social corporativa. A nosotros nos encanta esa pata. De hecho, es una de las preocupaciones que suele tener eh, la comunidad cuando entra gente a emprender. Es decir, ¿pero esto es por lo económico o por lo social? Y a ver, ya por lo económico tenemos una edad, no vamos a morir igual. Y si esto nos pilla, si esto nos pilla no, no te creas tú, que nosotros estamos... A ver, se están muriendo amigos, se están muriendo familiares. Creo que debemos pensar ya en otro... En otro punto de vista, no sé si eh, trabajamos de manera responsable lo que son las megatendencias a día de hoy. Es decir, tenemos que estar mucho más centrados en lo que es la economía circular, la gestión de las crisis ambientales, la responsabilidad social, la economía colaborativa y compartida. Eh, Rentabilidad social, la, la no solo económica, claro, claro. claro. Porque de aquí a un futuro el, el, lo que es el mercado del dinero eh, va a cambiar sustancialmente. Y, y yo creo que lo puede hacer a costa, sobre todo, de lo que es la, la teoría económica del capitalismo. El capitalismo tiene que dar una vuelta a su pensamiento más que en el rendimiento económico, en el rendimiento social. Porque claro. Lo que está claro es que la, el dinero que, que tenga un rico no se lo va a gastar en 10 generaciones. Ahí lo tenemos todos claro. Entonces vamos a trabajar mucho más en modo de responsabilidad social y, y, y de sostenibilidad ciudadana. Porque... No sé tú, pero a mí me gustaría eh, quedarme vivo una temporadita y no morirme ni en una guerra ni por un virus. O sea, a mí me apetece vivir, vivir un ratito y sobre todo que la calidad de vida de los que estamos en nuestras comunidades pues sea eh, sostenible y, y agradecida. ¿no? Que todo que sea el drama venga por, por, pues por hoy a día por un tema médico, básicamente, que no sea por un tema social. Muy bien Alejandro, enhorabuena por ese proyecto que estáis desarrollando a lo largo de esta semana, eh, nada, deseando ver el, el, el viernes, el sábado cuando presentéis, a ver que aunque lo tenéis ya bastante trabajado por lo que veo, pero sí. bueno, pues, eh, muy bien, por, o sea, enhorabuena por haber trabajado en toda la cadena, como tú dices, no todo el proceso, eh, todas las partes de ese proceso y nada, mucha suerte y mucho ánimo en, en todo este trabajo que os queda esta semana. Pues nada, gracias a vosotros por la oportunidad de, de poder contar nuestro proyecto y de nuestra idea, ojalá todo el mundo esté entre las cuatro y media, cinco de la tarde del sábado viendo, uh -huh. eh, para mí es una responsabilidad, o sea… Parece mentira, pero eh, esto lo va a ver mucha gente y sobre todo que para nosotros es un orgullo que nuestra idea, que surgió de un poco de, de, de una detección de necesidades eh, y lo que es una idea de nuestra propia vida profesional, que es a lo que nos dedicamos muchas veces y por lo que nos suelen pagar un sueldo, eh, lo hayamos podido transformar en un en, predicando con el ejemplo en un proyecto y en una idea. Entonces esto para nosotros también es un, es un elemento de responsabilidad propia. Es decir, siempre decimos lo que hay que hacer pues a veces hemos demostrado que haciéndolo también se puede llegar a, a buen puerto y, y ojalá, ojalá guste ¿de acuerdo? porque yo creo que, que si gusta, eh, esto tiene cierto futuro, y nada, a ti claro, agradecido por la seguro. entrevista y por las preguntas y, y, y nos seguimos viendo en las redes Muy bien, dejándole un abrazo <ríe> Gracias a ti Javier Gracias, hasta luego Cuídate, cuídate mucho